Ahí ya estamos grabando, vamos a arrancar. Bien, una de las cosas que nos queda ver son los circuitos sumadores. La idea es que el circuito con, con puertas, como vimos en estas últimas clases, es bastante simple sí, armar un circuito que tenga la capacidad de sumar algunos bits. Esa es básicamente la idea. En principio de sumar por lo menos dos bits. sí. ¿Cuál es la idea? La idea es obtener la suma binaria, es decir, no tener... La, la, la OR es decir, no estoy buscando un circuito que haga la OR entre dos este, entre dos bits porque básicamente eso es la compuerta OR, sino que estoy buscando un circuito que tenga la capacidad de, por un lado devolverme la suma binaria de dos números o de dos bits, y por otro lado devolverme el acarreo, ¿se acuerdan lo que era el acarreo de, un bit, de una suma binaria? eso ustedes lo vieron en el curso de ingreso. El acarreo es el que te llevas, ¿no? Excelente. Bien. Bueno, nada, no hay mucho más para contar, pero básicamente la suma binaria devuelve eso que está ahí. 0 ¿sí? cero más 0, cero, vamos a agarrar el punterito. Contar esto la última clase teórica del cuatrimestre es bastante fácil porque como ya tenemos un montón de conocimientos previos, es mucho más rápido y mucho más simple. Pero lo que digo es... 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0. ¿Por qué es 0? Porque en realidad 1 más 1, que es 2, en binario se expresa 1, 0. Por lo tanto, aparece el acarreo, que era expresado al final, digamos, pero este acarreo es el que yo le, digamos, en, en el lenguaje que nos enseñó la señorita de matemática de primer grado, o de segundo, o de tercero, cuando nos enseñó a sumar, era el que me llevaba. ¿Estamos de acuerdo? Es el que cambia de base, es el que me llevo a la base que sigue. ¿Sí? Ahora, bien. ¿Alguien no entiende esto? Esto es sumar dos bits. Seguimos. ¿Cómo, con, cómo construyo un sumador binario con compuertas con lo que están viendo? Es pregunta y es muy fácil. Digamos. ¿Cómo armo esto? ¿Qué compuerta cumple este criterio? Sí, señor. Esto es una OR exclusiva. Y esto, una AND. ¿Está claro? Es decir, si yo tomo una OR exclusiva con dos entradas y las armo de esta manera, eh, perdón, una OR exclusiva con dos entradas, a la salida me devuelve la suma. En tanto que la, el acarreo me lo devuelve con una AND. Por lo tanto, mi circuito sumador es ese. Esto es un circuito que acá me devuelve la suma de dos bits. Y acá me devuelve el acarreo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Es útil esto? sí y a medias. En realidad... Un microprocesador de PC, Intel 99500, no tiene ni más ni menos que es un montón de esto. ¿Cómo sería con el OR exclusivo? Porque es uno, puro y exclusivamente, cuando uno de los dos bits es igual a uno. Olvídate de esta columna, de la columna acarreo. ¿Sí? Si vos te olvidás de la columna de acarreo, esto no es ni más ni menos que la tabla de verdad de la O exclusiva. Por lo tanto, si yo tomo dos entradas, ¿estamos de acuerdo? Y las hago pasar a través de una O exclusiva, el resultado que voy a tener acá no es ni más ni menos que la suma, sin considerar el acarreo. ¿Y con el acarreo cómo hago? Lo mismo, pero con una compuerta AND. Entonces acá ya tengo el acarreo. ¿Está bien? Entonces ahora, con este circuito acarreo, con este circuito sumador, que me devuelve la suma y me devuelve el acarreo, yo podría pensar en armarme alguna especie de circuito que tuviera la capacidad de hacer la suma binaria de varios bits. ¿Sí? Supongamos que yo quiero sumar números binarios de más de un bit. Por ejemplo, en este caso, quiero sumar dos números binarios de cuatro bits cada uno. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? El primer valor que va acá es... A0 más B0, es decir, el bit menos significativo del número A y el bit menos significativo del número B, se suman, dan como resultado la suma 0, y además hay un acarreo que se llama C0. ¿Por qué 0? Porque este es el acarreo de los bits que están en la posición 2 a la 0. ¿Se entendió? Del mismo modo, cuando, acá ¿qué va a venir? Acá va a venir S1. Y el acarreo de C1. ¿Está bien? El problema es que la suma de esto es la suma de A1 más B1 más C0. O sea, ahora yo no sumo dos bits. Sumo dos bits más el acarreo del bit anterior. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a pasar acá. Y lo mismo va a pasar acá. ¿Se entendió? ¿Me vienen siguiendo? Por lo tanto, ¿qué problema tiene este circuito cuando yo quiero utilizarlo para hacer la suma de, dos, de un número de más de 2 bits? Bien, acá aparecen los que se empiezan a perder. Esta es la parte que más me gusta, porque si no parece que estoy solo acá. Decime, ¿qué te perdés? ¿O en dónde te perdés? Así vamos para atrás. En la diapositiva de atrás, acá. Sí, ¿qué te perdiste? A ver, contame. ¿Con qué parte no entendiste? Si acá hay un cero, le sumás un cero. Siempre hay un acarreo. Puede ser que valga cero, pero el acarreo existe. El problema cuando vos armás circuitos es que vos tenés que estar pendiente de, de todas las posibilidades. Es decir, ¿qué hago? ¿Pongo...? Un bit, ¿acá o no lo pongo? Sí, lo tengo que poner, porque yo no sé si va a haber un 0 o un 1 ahí. Entiendo que en la matemática tradicional, en los ejercicios de suma de bits que ustedes hicieron durante el curso de ingreso, si acá había un 0, nadie lo escribía. ¿Estamos? Vamos a hacer lo siguiente. Exactamente. Es el lugar físico que ocupa. A ver, mientras estoy tratando de... Acá está. Vamos a hacer un ejemplo. Quizás... Quizás un documento de Google no es lo mejor para ver esto. Quizás un spreadsheet es un poco más cómodo para ver esto. Eh, a ver. Supongamos que yo quiero sumar dos números de 4 bits. ¿No? Uno es el 0. Eh, se nota que nunca abro esto ¿no? desde esta cuenta. 0, 1. 1, 1. Así. Y a este le quiero sumar el número 1. Perdón. 1, 0, 0, 1. Quiero sumar esos dos bits. ¿Bien? Bien, esos dos números de 4 bits. Esto es un 7, esto es un 9. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los dos números que quiero sumar. Muy bien. A ver, 1 más 1 es pregunta. 0. Me llevo 1. Pum. Ese es el bit C0. ¿Está bien? Esto es A0, esto es B0, esto es S0 y esto es C0. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ok, ahora, alguien por acá me escribió, no entendí la fórmula de la derecha, no sé qué tiene que ver. Perfecto, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque A0 más B0, 1 más 1, es igual a qué? A S0 más 2 veces por el acarreo. ¿Por qué 2 por el acarreo? Porque el acarreo lo pongo una base después. Recuerden que esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Es una cuestión de, de cómo está escrito el número, ¿no? El, el número elevado a la base. Exactamente. Porque este vale dos veces lo que vale este bit. Básicamente a eso se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué tengo que poner acá? Acá tengo que poner ese 1 pero guarda que ahora ese 1 es A1 más B1 más este acarreo. ¿Estamos todos de acuerdo? Por tanto, acá tengo que poner un 0 y acá viene otra vez el bit 1 de antes. Justo elegí un ejemplo donde todos los acarreos son 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora acá tengo lo mismo. Acá tengo un 0 y acá tengo un 1. Y ahora, otra vez tengo lo mismo. Acá tengo un 0 y acá tengo C3, que es el 1S que estaba puesto ahí. Por lo tanto, como era de esperarse, esto es un 7, esto es un 9, el resultado de todo esto es un 16 cuando lo sumo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora, supongamos, un ejemplo cualquiera, que mi número en realidad, acá había un 0 en lugar de un 1. Si acá había un 0, este acarreo tendría que haber sido un 0 y este tendría que haber sido un 1. Es más, vamos a hacer una cosa. No vamos a tocar este ejemplo, vamos a escribir otro ejemplo nuevo para no tocar el anterior y que nos queden las dos, los dos ejemplos. Supongamos que yo la quiero sumar. 0, 0, 1. 1, 1, 0, 1. 0, 0, 1. Eso quiero sumar. ¿Está bien? Quiero sumar esos dos valores. Eso me tiene que dar 15. Vamos a insertar una fila para que nos quede más espacio. 0 más 1 es 1. ¿El acarreo cuánto es? 0. Todo el mundo de acuerdo. ¿Está bien? 0 más 1 más 0, 1. ¿El acarreo cuánto es? 0. 0 más 1 más 0, 1. ¿El acarreo cuánto es? 0. Perfecto. 0 más 0 más 1, 1. El acarreo es 0. Por lo tanto, acá adelante viene un 0. Por lo tanto, acá también viene un 0. Y otra vez, como era de esperar, 6 más 9 es 15. ¿Se entendió? Sí, iba me los dos peores ejemplos, o, o los dos límites, no peores. Uno, cuando todos los acarreos son un 1, y otro cuando todos los acarreos son un 0. ¿Estamos de acuerdo? El punto es que si yo quiero armar un circuito que tenga la capacidad de sumar dos números de 4 bits, yo no sé si mi acarreo va a ser un 0 o un 1 en cada uno de los casos. Por lo tanto, ¿qué problema me trae cuando yo quiero usar mi circuito que acabo de inventar, capaz de sumar y verme el acarreo, este circuito, cuando quiero armar un sumador con este circuito de 4 bits. Esa es la pregunta. O sea, esto es una compuerta AND, esto es una compuerta OR exclusiva. Si volvemos a la tabla de verdad un par de pasitos más atrás, la suma corresponde contra la compuerta de la O exclusiva y el acarreo corresponde a la. Eh, a la compuerta AND. Por lo tanto, este circuito, si acá pongo A0, o acá pongo un bit A y acá pongo un bit B, acá me devuelve el bit S y acá me devuelve el bit C, o sea, la suma. Ahora bien, ¿por qué este circuito no me sirve cuando yo quiero armar, la, o, o reformulo la pregunta? Si yo pongo cuatro de estos circuitos, ¿puedo sumar dos números de cuatro bits? Sí, no, ¿por qué? Dice, en este momento, que no puedo usar este sumador porque me están faltando los acarreos. ¿El resto qué opina? El resto no opina nada. Claro, ese es el punto. ¿Este circuito no me sirve para sumar más de un bit? Porque como muy bien dice Claudia y como posiblemente acaban de descubrir más de uno de ustedes, sería lo ideal para mí que hayan sido todos, este circuito no tiene la capacidad de dejarme entrar el bit de acarreo del bit de la suma anterior. Es decir, si yo quiero sumar dos bits, un bit contra otro bit, este circuito es más que suficiente. Digo, en la parte, a ver, vamos a volver un toque para atrás en las presentaciones. Esperen porque tengo 200 ventanas abiertas y entonces no. Se me complica ver todo. Pero lo que digo es, para sumar estos dos, este circuito que vimos es perfecto. ¿Por qué? Y porque tengo mis dos entradas, tengo mi salida suma y tengo mi salida carry o acarreo. ¿Está claro? Ahora, en cuanto yo quiero armar un circuito que pueda sumar todo esto, no puedo poner cuatro circuitos igual que lo anterior, porque en tres lugares me van a estar faltando poder entrar con el acarreo previo. ¿Me expliqué? Es por ese motivo que al circuito que acabamos de ver se lo conoce con el nombre de circuito semisumador. ¿Sí? Es un semisumador porque genera acarreo, pero no permite calcular el acarreo del previo. ¿Me expliqué? Digo, tiene la capacidad de crear el bit de acarreo de la suma, pero no tiene la capacidad de sumar el acarreo anterior. Que es imprescindible. ¿Cómo me armo entonces un circuito sumador completo? Bueno, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Y bueno, acá es donde lo vemos. Tengo A sub N, la N quiere decir que va desde cero hasta la cantidad de... Lo que voy a armar ahora son las tablas de verdad de que de la suma y del acarreo pero considerando como entradas también a la carrera anterior. ¿Alguien se quedó en el camino? ¿Las tres variables de entrada que son? Bueno, puede ser que las dos, los dos bits sean cero y que el carry sea cero, que los dos bits sean cero y el carry sea uno, y así todas las opciones no voy a repetir las ocho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, si las dos son cero, la suma es 0 y el carry es 1. Si tengo un solo 1 es un 1 y no hay acarreo. Esto se repite acá. Y acá si tengo dos unos, la suma es 0 y el acarreo es 1 ¿Está bien? Si tengo un solo 1, la suma es 1 y el acarreo es 0. Si tengo dos 1, como antes. Si tengo ahí, como antes. Y si tengo ahí, como antes. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguien no entendió? ¿Cómo armamos entonces el sumador completo? Ahí hay una representación del circuito sumador completo. Para llegar a esa representación del circuito sumador completo, les voy a dar ahora a ustedes un ratito, eso para que vean que está resuelto nada más, para que lo traten de resolver utilizando, por ejemplo, mapa de Carnot. Lo que hay que armar son dos circuitos, ¿no? Se los voy a mostrar de nuevo, para que no parezca que, que yo lo estoy tirando de la galera. Pero básicamente son dos circuitos. Hay... Un mapa de Carnot con el cual obtengo la suma, que es este. Y hay otro mapa de Carnot más con el cual obtengo el acarreo, que es este de acá abajo. Si no recuerdo mal. ¿Está bien? Si no, veámoslo, a ver. Sí. Suma es. A ver, ¿en qué casos? Este se hace de 1 cuando. Esto es 1, esto es 1, esto es 1. Un... Sí, perfecto, ahí está. ¿Está bien? Esto es una OR de tres entradas, esto es una OR de cuatro entradas. ¿Sí? ¿Cuántos unos tiene la suma? ¿Cuántos unos tiene, la... este... tiene el carry? Lo que posiblemente les pida, así que vayan probando de bajárselo, es que utilicen Logisim. Logisim tiene la particularidad... ¿Se acuerdan? La mitad lo vimos la semana pasada, lo vimos la, un par de veces. Vayan bajándoselo como para poder dibujar los circuitos un poco más cancheros, digamos, y no tener que aprender a utilizar el programa en el medio de un examen. ¿Sí? Esa es la intención. Sí, sí, está online. Yo les pasé el ah, el, el Logisim. Bueno, vamos a probarlo. Si está online y funciona bien. ¿hay que crearse una cuenta? ¿hay que registrarse? yo la verdad que nunca usé el online siempre usé la versión eh, ¿es este? a ver, launch online, acá está na, na, na, na, na. bueno, vamos a crear una cuenta un segundito Bueno, ahí acabo de crear la cuenta. Ahora quiere que me... Ahora quiere que usted... Quiere que confirme mi correo. Ya confirmé mi correo. Y ahora que ya confirmé mi correo, ¿qué? me vas a dejar. Ahora sí. Bueno, aparentemente hay una versión online bastante interesante. Eh, loguearse como Tinkercad, exacto. Ah, no vi que se podía loguear como Tinkercad. Estuve re bien. ¿Te podías loguear directamente? Ajá, bueno. Bueno, está la versión online. Claro, sí, sí, sí, está bien. No, lo había, no había prestado atención. Bueno, eh, pueden usar la versión online. Lo que posiblemente esto estaría muy bueno si tiene esto. Ven. A ver, si me lo dejas bajar como un PDF. No pez. no ves. Pero por ahí me deja exportar la imagen. Ah, acá está, esto sí. Sí, sí, obvio. Lo que digo es que si yo me armo un circuito... Ah, tengo que estar con esto. Ahí, si me armo un circuito y me lo traigo ahí, piki Y ahora, no sé, vamos a hacer un par de pavadas, conectar cosas. Ahí ponemos una entradita. Eh, estas son las entradas. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esto, así les muestro de qué se trata, antes de eh, antes de, de que se vuelvan locos ustedes. Vamos a aplicarlo. Bien, primero, estos, estos que están acá, que están con un recuadro cuadrado, son entradas. O sea, ustedes a esto les pueden, cuando están con, el, con la manito, les pueden cambiar el estado. ¿Sí? Las pueden cambiar de 1 a 0 y de 0 a 1. Son las entradas lógicas. Mientras que las que están rodeadas con un círculo negro, estas que está acá, son las salidas. Yo acá puedo. Hago clic para seleccionar y después me voy trayendo todas las entradas o todas las salidas que necesito. ¿Sí? Y lo mismo con las entradas. Supongamos, yo armo. Vamos a hacer una fácil, una NOT, para, para no perder toda la tarde. Agarro una NOT, ¿sí? una entrada, una salida y acá las 1 el, el, el no es exactamente igual el, el, la forma de conexionado contra Tinkercad, acabo de hacer una estupidez, la forma de conexionado contra Tinkercad, pero es bastante, bastante amigable, digamos, para conectarlo. Fíjense que acá solito se llega a ver. Vamos a hacerle. Eh, ahí. Fíjense que eh, si yo me vengo con la manito y piso sobre el 1. Sobre el cero, le cambio el estado de la entrada. ¿Ven con la manito? Tengo que estar con la manito. Si yo estoy con el puntero, el puntero es para hacerle. Estoy en el modo de edición, digamos. Y en el modo de edición no, no me deja cambiarle los estados a las variables. Cuando yo quiero entrar al modo de simulación, me vengo con la manito y ahí le cambio la entrada a las variables y me muestra la salida. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero armar poner otro tipo de compuertas, bueno, las puedo buscar. Las compuertas deben estar por acá. Acá están las puertas. Vamos a, a hacer esto así más grande. Acá están todas las puertas. Por ejemplo, me agarro una AND. Por supuesto, esta AND me la puedo traer de acá o de acá arriba. Pero si yo me traigo una compuerta, una cosa importante es definirle la cantidad de entradas. ¿Ven estos puntitos azules que están acá? Son las cantidades de entradas que tiene la compuerta. Para no dejarla flotante, yo en las propiedades de las compuertas, que es acá, tengo que elegir de cuántas quiero que sea. Si voy a armarme una una AND de dos entradas, tengo que ponerla para que sea de dos entradas, para que elimine todas las otras y me queden dos. Y acá es lo mismo, ¿no? Yo puedo copiar esto, eh, perdón, vamos a venir acá, a pegar uno acá y a pegar otro más acá, uno por uno, parece que tengo que hacer, ahí. En la versión de escritorio esto puedes este, ir picando y pegando, no sé si en esta era lo mismo. Se la pueden descargar, está en el campo, en el Classroom, está el, el link para descargarse la versión local, y si no lo pueden hacer con esta online. Pero fíjense que, vamos a hacer un zoom y después vuelvo para atrás. Fíjense, para que lo vean bien, que la entrada solo tiene conexión ahí, ¿ven? O sea, si yo me paro en cualquier otro lado no hago conexión contra la entrada. Les digo, pues esto parece una estupidez, pero estuve un rato hasta que me di cuenta. Entonces, cuando me voy a conectar, me conecto por ahí. Tac. Y acá, ahí no conecté nada, por supuesto, tengo que conectar. Ahora sí conecté. Este lo conecto contra este. Ahí conecté. Volvamos a una medida más o menos coherente. Y vamos a poner este a la salida. Vamos a poner una salida, ahí. Zuc. Este con este. Y como era de esperar, ¿o okay, qué es lo que va a pasar ahora? Muy bien, si las dos entradas están en cero, la salida es un cero. Si una está en cero y la otra está en uno, sigue siendo cero. Y si las dos están en uno, se pone en la salida porque es una compuerta ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si tienen que dibujar compuertas en, en el ejercicio del examen, cosa que puede suceder y quieren usar la versión online, pueden seguramente exportar una imagen. ¿Está bien? En cualquier formato. PNG, GIF, el que quieran, y esta es la que les voy a pedir que me peguen en el documento, lo que pasa es que esto te pide pop-ups por todos lados, y yo lo tengo bloqueado. Eh, bueno, y ahí es donde los va, donde me va a dejar guardarlo, esto es una home, pero esto no... Sí, sí, no, quería ver si esto, sí, seguramente se, se puede, ¿no? Con el recorte de Windows o con, para no hacer un print screen de la pantalla entera, ahí con el recorte de Windows se puede, ¿no? Si te referís a eso. Sí, sí, seguramente. Este, tranquilamente es válido. Y esto después lo que seguramente vamos a pasar, lo que vamos a hacer es que. Venimos al documento y acá lo deben, lo pegan. ¿Quién me pregunta? Bueno, mira, si querés poner una hora exclusiva en lugar de una hora excluyente, venís acá donde dice Exclusive Or y pones la compuerta de la hora exclusiva. Bien. Si no en lugar de usar esto, si quieren usar esta online, están en todo su derecho. Si no, bájense la que es este, la que es de escritorio, a mi gusto, es bastante más amigable que esta, es, es, la, es el mismo, mismo skin, miren, esta es la versión de escritorio, esta es la versión online, esta es la versión de escritorio, esta es la versión online, es exactamente lo mismo, a mí me parece que funciona más dinámica, más rápido, no? obviamente, no tiene que comunicarse, y pesa... Les diría que 3 bytes bajársela. ¿sí? Y es gratuita, no están robándole nada a nadie, nada, ningún problema. Así que, como quieran, ¿no? usen la versión que quieran, pero en principio este es bastante interesante para, eh, para poder hacer las pruebas y para poder dibujar los circuitos. Después, lo que sí tiene algo más muy interesante: motivo por el cual. este los voy a mostrar. que sirve para? ¡Ay, eh, oh, Dios! Sirve para resolver problemas. Por ejemplo, vienen acá a eh, analizar circuitos. ¿sí? Como estoy en dos, eh, este, como estoy con dos monitores, me, me abrió la ventana en el otro monitor. Vengo acá. ¿sí? O sea, vamos de vuelta. Simulación. Esperen que hay alguien que me está pidiendo entrar al... ¿Qué un segundo. Ahí está. Vienen a simular. Eh, no, proyect, perdón, proyecto. Analizar circuito. ¿sí? Esto hay que hacerlo con uno nuevo, porque si no les va a pisar... Si ustedes estaban trabajando en el... en un circuito previo... Siempre háganlo con uno nuevo, porque si estaban trabajando en un circuito nuevo, cuando hagan esto, les va a pisar el anterior. Analizar circuito, decir, bueno, ¿cuántas entradas tiene mi problema? Mi problema tiene tres entradas: la entrada A, la entrada B y la entrada C. Y escribe una S, el chabón. Perfecto. ¿Cuántas salidas tiene mi problema? Mi problema tiene dos salidas: la salida S y la salida carry. No puedo usar la C porque ya la usé, digamos, la salida. D. ¿Está bien? Acá voy a poner la suma y acá voy a poner el acarreo. Muy, muy bien. Y acá, acá cargarle la tabla de verdad, querido, te dice el amigo Logisim. Bueno, decís vos, entonces te venís a la tabla de verdad. Un segundito, que voy a volver un par de pasos para atrás en la presentación para mostrarles la tabla de verdad. Volvemos a la tabla de verdad. Y vos le decís poner a tabla de verdad. ¿La tenés acá? Sí, cómo no. Acá pongo un 0, acá pongo un 0, acá pongo un 0, acá pongo un 0. Acá va un 1. Acá va un 0, acá va un 0, acá va un 0, acá va un 0. Acá va un 1, acá va un 1, acá va un 1, acá va un 1, acá va un 1, acá va un 1 y acá va un 1. ¿Está bien? Créame el circuito. Dale, ¿cómo lo querés? ¿Solo con puertas de dos entradas? Sí. Listo. ¿Estás seguro? Sí. Perfecto. Y ahora, cuando abrís... Tu main. ¿Qué pasó? Tarán... Te trajo el circuito. ¿Qué hizo LogicIn el laburo que tendrían que haber hecho ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Como si eso fuese poco, estimados contertulios, cuando te venís a analizar circuito, el amigo además te devuelve para cada una de las salidas, para cada una de las salidas, te devuelve las expresiones. ¿Sí? Y también se las podés escribir vos en este formato, si querés, en lugar de escribir la tabla de verdad. Y como si ese fuese poco, mira lo que te pone acá, el carnó como suma de productos o como producto de sumas. Ah, es buenísimo, pero entonces este chabón, ¿cómo va a ser para tomarme eso? No se preocupen, yo me encargo, ¿está bien? Esto les sirve a ustedes <risa> para estudiar. Se los estoy mostrando como que lo usen si quieren como herramienta para prepararlo, ¿está bien? Para practicar, para analizar, para probar. Yo también lo rebanco, ¿sí? Bueno, nada, eh, acá tienen todas las, este, tienen todas las, lo que vimos de Carnot y demás, está todo acá, ¿sí? Obviamente, puede, pueden usarlo, si no, no se los mostraría, para, eh, para practicarlo, para ensayarlo, y para probar que lo que aprendieron es, este, o que lo que vienen haciendo, lo que vienen probando, está todo ahí. Y además, deja hacer, deja hacer una cosa más, y es que partiendo del circuito también te permite calcular el... Es bastante eso, no se los voy a mostrar, porque partiendo del circuito te permite calcular el Carnot. ¿Sí? Hacer todo el paso previo. Que escribas el circuito y que te devuelva el Carnot. ¿Sí? Esto, fíjense que me lo devolvió así, porque yo le dije usando exclusivamente en, eh, puertas de dos entradas. ¿Ven que se acuerdan que el, el sumar... Vamos a abrirlo de nuevo. El sumar... A ver, a ver, a ver... Estaba en proyecto, analizar... La suma son, ven que son cuatro sumas. Pero, como yo le dije, <coughs> perdón, que usara compuertas exclusivamente de dos entradas, no puede hacer una suma de las cuatro cosas al mismo tiempo. Entonces, aprovechando la propiedad asociativa de la suma, suma dos, suma dos y suma el resultado. ¿Está claro? Sí. Por supuesto, si ustedes vienen a crear circuito, y le dicen, no use solo con puertas de dos entradas, y va a pisarme este, pero ahí me va a traer el circuito que yo les acabo de mostrar. Esto así lo hice. ¿Está claro? Ahí está usando compuertas de la cantidad de entrada que necesita. De tres, de cuatro y demás. sí Bueno, nada, eso para que lo tengan como práctica, como ejercicio, para probarlo, para jugar con el ¿Está claro? bien para terminar con todo esto, eh, bueno, no quiero grabar nada. Ahí está lo que les decía recién. Esto es el, el circuito del sumador completo, ¿sí? Pero existe además un circuito mucho más simplificado que después lo pueden probar si quieren. De hecho, yo se los puse en el Classroom. En el Classroom lo van a encontrar, si ustedes van al Classroom a la clase de hoy... En la clase de hoy van a encontrarse con tres archivitos. Uno se llama semisumador, es el semisumador que vimos al principio. Uno se llama el sumador completo Carnot, es este diagrama enorme. Y el otro es este, que es un circuito que usando XOR hace un sumador y completo mucho más sencillo que usando compuertas exclusivamente AND, y, eh, AND OR y NOT. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es porque se aprovecha de las compuertas EXOR que no están planeadas en los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot resuelven solo como suma de productos y como producto de suma. Por lo tanto, no aprovecha estas compuertas. Este circuito es mucho más sencillo que este otro circuito. Como contrapartida, si electrónicamente yo tuviese que armar todo este circo, es mucho más difícil hacer una compuerta EXOR que hacer una compuerta de cualquiera de todas estas. O sea que, Digamos, si electrónicamente lo tuviera que armar, no hay mucha diferencia entre hacer esto y hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Este es un circuito bastante más comercial de sumador. ¿Sí? Decía que en esta segunda o última parte vamos a empezar a hablar de algunos componentes que nos quedaron pendientes, ¿sí? Algunos componentes electrónicos. Yo los usé los dos ya alguna vez en alguna de los, este, de los ejercicios que han hecho y demás los hemos usado, pero digamos que así que son relativamente nuevos, pero todavía no les había contado cómo funcionaban, digamos, todavía no les había comentado de qué se trataba, cuál era el funcionamiento de estos componentes, es decir, los habíamos usado, los había aplicado, se los había dado yo conectados, pero nunca les había contado cómo se los usa como para que lo puedan usar ustedes. El primero de ellos es el relé. Se escribe como lo ven escrito acá arriba y se lee como lo ven acá. ¿Sí? Relay lo dejamos para aquellos que tienen eh, que se dedican a la electricidad automotriz, que utilizan el término relay y en lugar de utilizar el término relé, que es el término, digamos, este, más eh, correctamente dicho. Así que bueno, básicamente un relé es un actuador, ¿sí? es un switch, es un eh, actuador de tipo switch que se actúa o mejor dicho, que actúa por la excitación con una energía eléctrica presentada como una corriente eléctrica. Básicamente se compone de una bobina actuadora, ¿sí? tiene, tiene un switch con un pin común, vamos por partes, ¿cuál es la función del relé? Es la de encender o apagar un switch, ¿sí? la idea es que esto, tiene un terminal común, la corriente puede venir por acá y seguir por acá arriba, y se va. ¿sí? Es como si fuese una tecla, como si fuese un pulsador, básicamente, pero con estado fijo. ¿sí? Y tiene un terminal común y tiene un terminal NC, que es el que normalmente está cerrado. ¿Qué quiere decir normalmente cerrado? Quiere decir que en condiciones normales, sin excitar, con el relé sin tocarlo, apagado, por decirlo de alguna manera hay contacto eléctrico entre el pin común y el normalmente cerrado. Mientras que existe un normalmente abierto, de modo que cuando yo acciono este relé, esto que es una chapita físicamente en el relé, ahora en algunas fotos se las voy a mostrar, de acá se pasa para acá abajo. Entonces, este común tiene contacto contra el que sería el normalmente abierto en lugar del de normalmente cerrado. Es decir que cuando se acciona el relé, el que está cerrado contra el contacto común se abre y el que está abierto contra el contacto común se cierra. Es como si fuese una tecla, un switch, pero en lugar de accionarla con el dedo, lo accionamos con una corriente o energía eléctrica en esta bobina. Esta bobina no es ni más ni menos que un electroimán, ¿sí? Es un, es un solenoide, un, no un solenoide porque no siempre tiene la forma de solenoide, pero es un eh, es un electroimán, es una bobina que cuando le... Es un alambre arrollado sobre un material ferromagnético que cuando le circula una corriente eléctrica atrae a esta chapita y esta chapita hace contacto entre este punto y este. Y entonces ahí tengo una, un switch que puedo encender o apagar. Lo puedo dejar normalmente funcionando y cuando yo lo acciono apaga o lo puedo dejar normalmente apagado y cuando yo lo acciono abre. sí Y bueno, esto que está acá es una eh, representación eléctrica de esto mismo, básicamente cuando le hago circular corriente a través de la bobina entre estos dos puntos, esta chapita que está en, el, en este caso normalmente cerrado va a pasar al normalmente abierto, por lo tanto voy a empezar a tener circulación de corriente entre estos dos puntos. Yo usé esto eh, cuando encendíamos y apagábamos lámparas con el Arduino, por ejemplo, o cuando encendemos y apagamos motores con el Arduino. ¿Por qué? Porque en líneas generales, los niveles de corriente que manejan las bobinas, es decir, la cantidad de corriente que necesita la bobina entre estos dos puntos, es mucho más baja que la cantidad de corriente que puede circular por este otro lado. ¿Está bien? Es decir, la cantidad de corriente que puede circular entre el común y el normal abierto, o entre el común y el normal cerrado, es normalmente más elevada que la corriente que puede circular entre la bobina 1 y la bobina 2. Por lo tanto, de esa manera, con corrientes relativamente bajas, puedo manejar corrientes relativamente elevadas. ¿Se entiende la idea? Es lo que sucede, por ejemplo, en cualquier eh, en cualquier circuito eléctrico dentro de un auto. ¿sí? es muy Es muy común, por eso en la electricidad del automotor es tan común el uso del relé, ¿Sí? Básicamente, ninguno de los controles que uno tiene en el comando del auto para encender o apagar ninguna de todas las luces, o los, o los motores de las ventanillas, si tiene ventanillas eléctricas y demás, ninguno de todos ellos, ninguno de esos controles, tiene la capacidad de manejo de corriente que necesitan las lámparas, eh, los, los limpiaparabrisas, no sé, cualquier circuito eléctrico dentro del motor. Y utiliza relé por esta razón, básicamente. Y además, los niveles de tensión también son distintas, porque yo puede ser que esta bobina sea si una bobina que con 5 volts la prendo, por lo tanto le puedo poner un 1 o un 0 desde un arduino, y de este lado manejar tensiones del orden de los 220 volts, como para prender y apagar elementos eléctricos, eh, hogareños, por ejemplo, ¿sí? este, artefactos hogareños eléctricos, con un arduino. Hay que tener algunas precauciones particulares cuando uno hace eso, pero prácticamente se, se podría con determinada simpleza, ¿sí? Bueno, ahí está la explicación, digamos, mucho más resumida de lo que yo les había contado, y ahí vienen algunas imágenes, estos son los relés más comunes de tipo automotriz, para todos aquellos que alguna vez los hayan visto dando vueltas por ahí adentro del auto, son los que, los que se utilizan en el mundo automotriz, pero no es ni más ni menos, fíjense, es más, fíjense acá el, la simbología, ¿no? Este relé tiene entre estos dos puntos la bobina, eso que está ahí son unos numeritos que son estándar. Estos relés tienen una forma estándar para todas las marcas, para que yo pueda comprar cualquiera. ¿sí? Y eh, si, si, si miro acá abajo, acá hay unos números que en esta foto sé que no se llegan a, a distinguir, pero si miramos acá abajo, acá abajo cada uno de estos cuatro pines, que son unas palas grandes, porque estos relés son para mucha corriente, son de 40 amperes. Entonces, en estos pines, uno va a ser este, otro va a ser este, eso es la bobina, y los otros dos es el circuito que se acciona. Este es un relé que tiene solamente un normal abierto. Hay algunos que tienen normal abierto y normal cerrado, hay otros que tienen el, el, el efecto de la luz de giro, que es el de automáticamente encenderse y apagarse, ese se hace por, por calor bimetálico, no, no, no me voy a meter en eso ahora, pero básicamente tiene la misma, la misma, excepto los electrónicos, no, los muy modernos, hablo de los viejos metálicos, tenían ese, esa forma de, este, de operar. Así que bueno, acá hay otro igual y esto lo mismo. Fíjense que esto tiene una tensión de bobina de 24 volt de, de continua, sí. Estos es son relés de 24 volt de continua. Este tampoco me serviría para Arduino, pero son pensados para el mundo. Estos son pensados para el mundo automotriz, ¿Sí? Hay otros modelos. Este es el modelo más común de todos eh, a, nivel de, a nivel de placa, ¿sí? Es un relé bastante común de placa. Fíjense que este soporta 10A por 250 volt de alterna. Es decir, que yo podría conectar una carga de 10 amperes por 250 volts de alterna o una carga de 30 volt de continua. Y la bobina es de 5 volts. Es decir, que este es un relé que yo podría activar con Arduino. ¿Estamos de acuerdo? Con 5 volts en la bobina. Puedo manejar cargas de 250 volts de alterna. ¿Sí? O de 30 volt de continua. Eso tiene que ver con, con, este, con, la, con aspectos constructivos de las chapas y demás. De por qué esa diferencia entre la alterna y la continua. Y una, una fotito más que tengo dando vueltas por ahí que está buena porque es un relé de. Estos son relés de, para Rielding. Pero tienen la particularidad de que, como tiene una carcasa plástica transparente, eh, se puede ver. Fíjense que acá también está dibujado. No sé si lo llegan a ver. La verdad es que no sé con qué definición, ven ustedes lo que yo les estoy presentando, pero acá se ve dibujada la bobina, ¿sí? que es esto, este coso blanco que, están, que ven acá, enorme, esto que está acá, es la bobina, esa bobina cuando acciona, es decir, cuando le circula corriente eléctrica, mueve esta chapita para abajo y al mover esta chapita para abajo se mueve este cursor si lo miran de cerca, van a ver, eh, si, si toman uno de estos de físicamente, realmente, esta chapita del medio está tocando a la de este lado. Por lo tanto, este pin, que es la chapita del medio, tiene contacto contra este pin. Esto es el normal cerrado, que se ve dibujado acá. Cuando acciono el relé, este, bimetal, este metal se separa de este contacto y se viene contra este otro contacto, por lo tanto, cierra entre este y este se entiende Entonces, el que esta chapita que está en el medio va a parar del otro lado. Por lo tanto, accionando esta bobina, yo algo que tengo encendido lo puedo apagar y algo que tengo apagado lo puedo encender. Esa es la idea del funcionamiento del relé. ¿Está bien? ¿Para qué sirve? Bueno, para manejar cargas de distintos valores y distintas tensiones. Fíjense que este también es un relé de 240 volt de alterna del lado de la carga contra 12 de continua lo dice acá la bobina, del lado de la baja tensión. ¿Está claro? Ahí hay un esquemita, este es un esquemita del que les acabo de pasar, del relé electromagnético, esta es la bobina. ¿Cómo funciona esto? Cuando vos le pones corriente a la bobina, esto es un imán, es un electroimán como el de, una, como el de un portero eléctrico, digamos. ¿sí? Tiene el mismo principio de funcionamiento usado para otra cosa. Cuando vos hace circular corriente entre estos dos pines, por acá hace que pase corriente, esto se transforma en un imán, esto tira para abajo esta chapita, al tirar para abajo esta chapita se mueve para hacia la derecha este contacto y este se separa del normal cerrado, normally close, y se junta contra el normal abierto, normally open. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí tengo el, eh, el relé que les contaba recién digamos, de manera eh, esquematizada. ¿Estamos de acuerdo? El uso es, eh, ya les digo, recontra, este, está recontra, eh, digamos, masificado en la electrónica y en la electricidad en general. Cuando te subís a un ascensor relativamente antiguo, ¿sí?, y escuchás un golpe eh, cuando apretás el botón, en los, en los nuevos, en los muy modernos, que son muy electrónicos, y utilizan otros métodos para hacer arrancar al ascensor y demás, no pasa, pero en los viejos, cuando apretás el botón y escuchás, eh, cuando arranca el ascensor, que se escucha un golpe, ese golpe es el golpe de un relé, por supuesto muchísimo más grande que esto, que tiene el nombre de contactor, en general se lo llama contactores, pero que no es más ni menos que un relé, ¿sí? y que hace exactamente eso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hace el corte o la apertura con un botón chiquito, como el, del, como el que puede ser el pulsador de un, este, de un ascensor, como les decía, permitir poner en marcha un motor muchísimo más grande que es el motor de un ascensor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a probarlo muy rápidamente. Vamos a abrir, Voy a abrir mi Tinkercad para mostrárselos. Un segundito. Eh, esperen. Tengo la sesión cerrada, así que lo voy a abrir. Vamos a agarrar un Arduino. ¿Sí? Vamos a agarrar un Arduino, fácil y rápido. Vamos a agarrar un relé. Ah, estoy en básico y creo que el relé está... Tenés que abrir todos para verlo. Acá. Acá hay un relé. Vamos a hacer un zoom de esto para mostrárselos nada más. Ven, acá tengo la bobina entre estos dos, terminal... 1 y terminal 16 son los terminales de la bobina. Y después tengo el común, que es este, contra un normal cerrado de un lado y un normal abierto del otro. Son este, este, y como le metí mucho zoom no se ven. Estos tres, ¿está bien? Estos tres son estos tres de un lado. Y después este es un relé doble, dual pole, ¿sí? Tiene do dos polos, o sea, tiene... Es como si fuesen dos relés en, en el mismo chasis. Yo con una sola bobina puedo manejar dos circuitos independientes. Esto, por ejemplo, se usa para cortar vivo y neutro, es un doble, es un relé doble, También Es el que tenemos en Arduino, por lo menos, no en Arduino, perdón, es el que tenemos en Tinkercad, así que es el que voy a usar. ¿sí? Este, por supuesto, en Tinkercad, obviamente, ¿de qué tensión lo van a poner? Y lo ponen de 5 volt porque es el que yo puedo manejar con Arduino. Es decir, yo hago esto, ahí, y acá, ¿a dónde me voy a ir? Como todo el mundo ya sabe, sin que yo lo diga, porque ya me vienen escuchando desde marzo, a dónde lo voy a conectar, a, a ground, estamos de acuerdo. Entonces acá alguien me dijo que si yo me, pongo, me paro acá y aprieto el uno, esto se pinta de negro, painted black, como dirían los rolling. Y si lo pinto, no hay una painted red, pero bueno, no importa. Seguimos. ¿Está bien? Bueno, eh, hasta acá acabo de conectar la bobina del Arduino. Cuando yo le pongo un 1 a esta salida digital, va a circular corriente por esta bobinita. Hasta acá, ¿alguien no me sigue? Fabuloso, considero que me sigue, que, lo, que, que sí. Ahora bien, supongamos que yo quiero poner una lamparita, y que la lamparita, la bombilla esta, era de 12 volts. Por lo tanto, cuando yo la quería prender con la ruina, la bombilla no prendía. La lamparita no se encendía. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo ahora, ¿qué hago? Si yo hago esto, este era el común, uh, el común era este, el terminal 11. Vamos a darle un poquito de zoom para que lo vean. Este era el común, conectado al terminal 11. Si yo hago esto, así, hago esto así, ¿Está bien? Vamos a, pintar, a ponerlo de otros colores, cualquier color. Ahí, tricky, me vengo al código, salgo de este formato de bloques si y vengo al código de texto. Sí, estoy seguro de que quiero continuar y en lugar de elegir la 13, elijo la 8. ¿Por qué la 8, bueno, rápido, porque estoy con la 8, ¿no? Y acá voy a poner al, al 8, le voy a decir que estoy como output. ¿Qué esperarían que pase con este código y ese circuito? ¿Por qué no pasa nada? Bueno. Vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Malísimo el chiste, pero me lo contó una profesora en la secundaria y todavía me lo acuerdo. Así que, este, probemos. Vamos a hacer una prueba y decir, che, ¿qué pasa si yo pongo un LED en el mismo pin 8? El que se sabe el final del cuento, que no me lo spoilee, por favor, ¿eh? Porque yo quiero que piense el que no se dio cuenta todavía. Así que, por favor... Y acá vamos a poner un resistor, vamos a poner un resistor de un K como para que la corriente, porque ahora le voy a, a la misma patita de Arduino le estoy pidiendo la corriente del del LED, opa la corriente del LED y la corriente del, eh, la corriente del relé, entonces le pongo una resistencia relativamente grande para que la corriente que le saca el LED sea poca, eso va a hacer que el LED se prenda bajito con poca intensidad, pero no me importa. ¿Para qué pongo este LED? Y pongo este LED para ver si me está saliendo el 1 que yo quiero que salga. ¿Lo ve todo el mundo eso? ¡Sí! Gracias. Bueno, che, no sale. ¿Por qué será? ¿Será que es muy grande? Y sí, probemos con menos. A ver ahora... Che, sí, sigue sin prender. Miremos el código. y yo no veo nada raro. ¿Y ahora? Che, sí, no será que este tipo puso el LED al revés por casualidad, ¿no? No, ¿cómo lo va a poner al revés ese ingeniero, chabón? ¿Estás seguro? Sí, estoy re seguro. Bueno, probemos a ponerlo al revés. Por ahí se equivocó o por ahí no se equivocó, pero espero a ver si alguno le decía algo. ¡Ah! Oh. Bueno, ahora el LED prende y apaga, por lo tanto, el 1 y el 0 están bien. ¿Y por qué la lamparita no se prende y no se apaga? Bueno. La lamparita no se prende y no se apaga porque esto es una llave que se está encendiendo y apagando. Pero el relé no tiene energía, es decir, no tiene energía eléctrica, no le entrega energía eléctrica a la lamparita para, la que, para que se prenda. Por lo tanto... ¿Qué hago ahora? Y ahora me agarro una fuente de 12 volts, o de la tensión que sea. Si fuese de 220, pongo los 220 de la red eléctrica, ¿no? Estoy buscando la fuente mientras hablo con ustedes. Ah, porque acá... Estaba filtrando antes. Así que eh, buscamos la fuente, dijimos, ¿no? Vamos a buscar la fuente. Acá está. Esta es una fuente de energía eléctrica. Y ahora lo que voy a hacer es voy a poner una fuente de 12 volts ¿sí? y trácate y entonces ahora voy a hacer esto esto está bastante desprolijo pero del positivo de la fuente voy a la, a la, a la lamparita a la bombilla y de la lamparita salgo y vengo a la llave del relé y, el, y del relé salgo, ahora cambio los colores, ¿eh? para que todo esto se entienda un poco mejor. Del relé salgo y me voy al negativo de la fuente de alimentación. Por lo tanto ahora el relé, esto lo vamos a hacer. cambiar los colores para que quede más, este, más claro. No sé si se, a ustedes les queda más claro, yo soy el enfermo que necesita que los colores estén así. Pero bueno, ahora la idea cuál es. La idea es que la corriente va a salir por acá... Va a entrar a la lamparita, va a usar a la, al relé ¿sí? como, como tecla y va a salir. Por lo tanto, ahí. ¿Está bien? Fíjese que se prende el, rel, el, el LED cuando se apaga la lamparita. ¿Por qué será? Es pregunta para la clave. Es una re-pregunta de segundo parcial. Que en el relé, vamos a darle zoom... Conecté al normal cerrado. Por lo tanto, cuando yo acciono el relé, este se despega. Ven que yo lo conecté entre el común, que es este. Este común sería este pin. Y el normal cerrado, que es este pin. Si yo quiero que prenda cuando acá pongo un 1, lo tengo que conectar al normal abierto. Por lo tanto, tengo que sacarlo de acá y conectarlo acá, que es en el normal abierto. Ahora, cuando acá haya un 1... Cuando acá haya un 1 van a pasar dos cosas. Se va a prender el LED y al mismo tiempo va este, este cosito que está acá, que es el contacto del relé, de acá se va a pasar al de, al de arriba. De hecho, si lo, pudiera, si lo pudiéramos armar físicamente realmente, se escucha. Ven que ahí prenden y apagan los dos al mismo tiempo. Esto, adentro de esto, si yo me voy y me compro uno, digamos, si yo... Eh, esto se llama... Esa, esa imagen que, que nosotros estábamos viendo es este. ¿Está bien? Esto, básicamente es cualquiera, no cualquiera, pero alguno de todos estos. Habría que ver cuál es de 5 volt, ¿no? No estoy mirando ahora. Este es de 30 volts, este es de 24. Pero bueno, no importa. Es alguno de estos. ¿Está bien? Si yo lo compro, compro uno de estos y lo uso, o armo el circuito real. En el momento en el que esto pasa de 1 a 0 y de 0 a 1, es decir, cuando cambia la llave, se escucha el tac, tac, tac, tac de la chapita esa cambiando de estado. ¿sí? Bueno, ahí está el funcionamiento del relé. Si esta lámpara, en lugar de, de ser de 12 volts, fuese de 220 volts, y yo acá, en lugar de poner una fuente de 12 volts, pongo los 220 volts de la red eléctrica, yo, con un Arduino, termino controlando una lamparita de 220 volts. ¿Se entendió? Lo interesante de esto es que puedo controlar una lamparita de 220 volts y del mismo modo, que esto ya se lo sabía creo, mostrado alguna vez, y si no, no importa, lo mostramos ahora de nuevo, puedo poner un motor. Pasa que estos motores son motores de baja, de baja tensión. Entonces, ya, lo que digo es, yo le, le sigo agregando consumo a todo esto. Si yo cuelgo el motor en el mismo lugar de donde está la lamparita, Ahí y acá, acá la recontra desprolijo. Esto ustedes sabrán disculpar. La tele en vivo es así. Ahí eh, a este vamos a ponerle el mismo color. bien acá qué hice lo que hice fue conectar el motor en paralelo con la lamparita. Por lo tanto, en el momento en el que arranca el motor en la lamparita. ¿Está claro? ¿Qué fue lo que hice? De... No hice nada más que arrancar un motor junto con una lamparita, pero fíjense que para el Arduino es lo mismo, el Arduino lo único que está viendo como consumo es este relé y este LED. Por lo tanto, al Arduino no le causó ninguna entrega mayor de energía el hecho de haber puesto un motor, una lamparita o lo que fuera. Por supuesto, si yo lo quiero hacer de verdad. Tengo que poner un relé que se banque esa capacidad de carga, ¿no? Básicamente ese es el funcionamiento del relé y para eso sirve, ¿sí? Preguntas. La otra, bueno, en realidad, por ejemplo, ¿para qué puede servir? Para, por ejemplo, volvamos con el motor... No sé si tiene alguna aplicación. Es más, vamos a hacerlo con otra lamparita, mirá. Vamos a poner otra lamparita, pero la voy a conectar exactamente al revés. Es decir, la voy a conectar para que una esté en normal abierto y la otra en el normal cerrado. Es decir, este común, este lo conecto acá. A la otra lamparita, ¿no? Sí. Lo mismo. El positivo de la fuente lo voy a conectar a la, eh, a la lamparita. Bien digo, ahí. Haciendo lo mismo que en la otra, acá, tac. y este es así. Y el negro, este, en lugar de conectarlo al normal abierto que es el de arriba, lo voy a conectar al normal cerrado que es el de abajo para la otra lamparita. Vamos. Cuando le dé cuando le, lo haga funcionar, cuando prenda una va a apagar la otra. ¿Por qué? Porque un relé lo conecta al normal cerrado y el otro lo conecta al normal abierto. Digamos, son dos circuitos completamente independientes entre sí, manejados por la misma bobina. Por supuesto, cada uno de ellos, porque no terminan siendo ni más ni menos que una tecla esto. Digamos, esto es una tecla. Bueno, ahí tiene una animación Arduino que te dicen qué estado está cada una, ¿no? Pero básicamente es una teclita. Eh, con, con lo que nosotros entendemos como tecla, que es el, el, el pulsar la tecla de la pared, digamos, para encender y apagar luces, pero que en lugar de estar manejado con un dedo, está manejado con un 1 o con un 0 en Arduino. Sí. Bueno, esa es la aplicación. Sirve para infinidad de cosas. Eh, tiene muchísimas aplicaciones. ¿Está bien? Bueno, lo que pasa, lo, se los quería mostrar porque lo he usado, lo hemos visto, lo, lo usé en varias este, varias cosas que hemos probado durante la, durante el cuatrimestre, y como todavía no se los había, les había mostrado cómo funcionaba, me pareció que estaba bien mostrárselos, así que ahí está, está bien, eh, esa es la idea de, revés. De estos hay de un montón de circuitos distintos, de un montón de cantidad de circuitos distintos, ¿sí? Este, hay algunos de estos que tienen, en lugar de dos, como tiene este, tiene cuatro. O tienen ocho. Y puedes manejar un montón de circuitos independientes con una sola, eh, con un solo comando. Y son circuitos independientes entre sí. La cantidad de aplicaciones que tiene eso, de, digamos, no, no es algo que nos pongamos ahora, que me voy a poner a, a buscar ahora, digamos, cada eh, aplicación particular lo necesitará o no. ¿Sí? Eh, hay... Estos son los más comunes de cuatro polos, ¿ven? Esto es lo mismo que el que les acabo de mostrar, pero en lugar de tener doble circuito, tiene cuatro. Si yo lo miro de abajo, ¿ven? Estos dos que están sueltos, estos dos son la bobina. Y estos, cada uno de estos cuatro, el del medio es el común, uno es el normal abierto y uno es el normal cerrado. Así como dato de color, este es de cuádruple. Y seguramente hay demás circuitos también. Y algunos de estos vienen con un LED adentro para que vos veas si está activado o no. Bueno, nada, es un este eh, esto ya sí es más un dato anecdótico, este, que otra cosa. Esto sí se lo suele usar bastante, si hay que si hay que usar relés de para para manejar cargas eléctricas, se suelen usar este tipo de relés básicamente por la estructura física que tienen, los chiquititos de PCB es para cargas chiquititas, pero esos son para cargas bastante más grandes y además vienen para rieles DIN, estos son los, los tipos de rieles donde van las llaves térmicas, bien pensados como para ese tipo de tableros. ¿sí? Estos ya son relés mucho más grandes, tipo contactor, esto es más común escuchar que son contactores, pero básicamente es la misma cosa, digamos, entre un relé y un contactor, la única diferencia es el tamaño físico, ¿sí? no hay ninguna otra diferencia, es la misma cosa desde el punto de vista eléctrico. Y normalmente los contactores tienen bobinas de mayor tensión que 5 volts. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Muy bien. Continúo. Estábamos aquí. El próximo componente, y este sí ya es el último. Este, que vamos a ver es un tipo particular de transistor. El transistor es un componente electric, electrónico, digamos, eh, básico. Es el, el, digamos, el, el responsable del funcionamiento del 99.999999 periódico eh, este, de la electrónica moderna, eh, integrado de distintas maneras. Básicamente es un amplificador de corriente y este tipo de transistores representado, que es el que yo les acabo de mostrar, es el que se conoce como transistor bipolar de juntura. ¿sí? Todos los transistores tienen tres terminales, los transistores bipolares de juntura tienen esos tres terminales con esos nombres. Por supuesto, yo no pretendo enseñarles la teoría del transistor en la hora de clase que nos queda o en el rato de clase que nos queda, eso es imposible de lograr. Esto lo vamos a, este, se los muestro ahora para que lo conozcan y vamos a charlar de él en el futuro, digamos, luego del examen, en la última clase, la clase del 5 de julio. Así que, eh, básicamente lo que quiero hacer es mostrarle cuál es el principio de funcionamiento de este dispositivo. Se trata de un dispositivo de tres terminales. En los transistores bipolares de juntura existen dos tipos. El transistor que se conoce como NPN y PNP. Hay un tipo que es el NPN y otro tipo que es el PNP. El porqué de los dos tipos tiene que ver con la construcción física interna. No me voy a poner a explicar eso ahora otra vez porque este, implicaría bastante tiempo y no es la intención. La intención de esto es que lo sepan usar. Pero básicamente... Esto es un dispositivo tal que, si le hago circular corriente entre este terminal que se llama base y este terminal que se llama emisor, ¿sí? entre la base y el emisor, le hago circular una corriente en el sentido de la flecha, en el sentido de esta flecha, permite la circulación de corriente en un sentido solo. Todos los transistores permiten la circulación de corriente en un solo sentido, por eso existen dos tipos, ¿sí? Es decir, hay un dispositivo que es este, el NPN, permite que la corriente entre por la base y se vaya por el colector. El PNP permite la corriente en el sentido opuesto, es decir, permite que la corriente entre por el emisor y se vaya por la base. ¿Se entiende? Es decir, por ahora lo único que puedo hacer con un transistor es meterle corriente por acá, por la base, y que salga por el emisor. Y por otro lado, meterle corriente por el emisor y que se escape por la base. Recuerden que siempre la corriente eléctrica que entra en una parte del circuito tiene que salir de, la parte de ese circuito. Siempre, sí o sí. Lo interesante de esto es que este dispositivo permite que, si yo le meto corriente entre la base y el emisor, circule corriente entre el colector y el emisor. Básicamente, si permito que circule corriente entre estos dos puntos, así Permito que circule corriente así. O sea, cuando circula corriente así, entre la base y el emisor, recién en ese momento permite la circulación de corriente así, entre el colector y el emisor. ¿Por qué es útil esto? Porque la corriente que circula entre el colector y el emisor, es decir, entre este punto y este punto, es varias veces más grande que la corriente que circula por acá. Por lo tanto, esto se transforma en un amplificador de corriente. De hecho, el transistor es el componente básico de cualquier amplificador de audio, porque la corriente que viene por acá es proporcional, en determinados casos, a la corriente que viene por acá. ¿Sí? Yo puedo hacer, por ejemplo, metiendo un micrófono por acá, que tiene muy baja capacidad de corriente, hacer que acá se excite un parlante que tiene una mayor capacidad de corriente, y entonces con eso tengo un amplificador de corriente. En el caso del PNP lo mismo, la corriente que viene así, entre la base y el emisor, permite la circulación de corriente entre el colector y el emisor en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, preguntas quiero que pregunten todo lo que no entendieron, porque si me dicen que entendieron todo, me cuesta creerles. La diferencia entre el NPN y el PNP es la, este, el sentido de las corrientes, que es lo que estás viendo ahí en las flechas. Uno permite la circulación en un sentido y el otro en el otro. Esta es la forma en la que se conecta, básicamente. ¿sí? Digamos, como para ser prolijos, esta es la forma en la que se conectan los transistores. Esperen, porque acabo de perder el puntero mientras estoy hablando con ustedes. Acá está, lo encontré. El circuito, el transistor, bueno, esto recuerden el GND, ¿no es cierto? Digamos, este simbolito era el de GND, digamos, esto básicamente está unido contra esto, y esto está unido contra esto. En los transistores NPN, la forma en la que se conecta el transistor es esta. Hay dos circuitos, hay un circuito de, de base, se lo llama, que es entre esta fuente, una resistencia en serie para limitar la corriente que circula por acá, y eso permite que circule corriente entre esta fuente que es más grande, acá es como si, esto que ustedes ven acá, es como si hubiera, ya, les ya voy, un segundo, acá conectada una fuente de valor más B. Así. Bien, esto, así, Es esto, es lo mismo que esto. La moto es una indicación que representa todo esto. ¿Me expliqué? Por qué es bueno y esto podríamos decir que está unido así. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Bueno, esto es interesante porque circula por acá una corriente muy bajita del orden de los microamperes o miliamperes, un amper dividido mil, un amper dividido un millón, y eso permite corrientes mucho más grandes por acá, en esta otra parte del circuito, con una fuente independiente diciendo una burrada electrónica que si me escuchara alguno de mis profesores me termina sacando el título podría decir que es una especie de relé sólido no porque esto no tiene ningún movimiento no tiene nada, es decir la corriente que circula por acá es mucho más chiquitita que la corriente que circula por acá y además tengo dos fuentes distintas por lo tanto es capaz que yo puedo meter acá nuestro famoso 5V, o sea, la tensión de Arduino, y con eso manejar una fuente mucho más grande, por ejemplo, de 2V, de 12V. ¿Estamos de acuerdo? Y lo tengo, ¿está? Bueno, esa es básicamente porque acá, entre estos dos puntos, has puesto así, en el transistor, hay un diodo. Básicamente, adentro del transistor, entre este punto, entre la base y el emisor, hay un diodo. Entonces, como la caída de tensión normal en un diodo de estos, ¿recuerdan que los LEDs necesitaban 2 volts, más o menos, para poder prenderse? Si yo le ponía 5 volts directamente al LED, lo, hacía, lo quemaba. ¿Se acuerdan que en Arduino nos pasaba que, acá, si yo saco esta resistencia, ¿sí?, lo que pasa es en cuanto la saque se me borra todos los cables. Pero si yo saco esta resistencia y la conecto directamente a la GND, ¿qué sucede? Ni. Pero lo que pasa es eso. Me está avisando ahí que la corriente que estoy haciéndole circular es mucho más grande que la corriente que... Odio el término explota, porque puede que explote y puede que no. Pero, digamos, lo que me está diciendo es que lo voy a quemar, porque la corriente que está circulando es muy grande. ¿Está bien? De hecho, no lo no lo quemo porque está el relé, si, hubiese, si no hubiese estado el relé, lo quemo seguro. Al, vamos a borrarle todo esto, si yo hago esto así, ¿está bien? Me está diciendo que tiene una corriente muy grande y que entonces lo voy a terminar quemando. Básicamente, ¿por qué? Bueno, básicamente porque, vuelvo, acá hay un diodo entre la base y el emisor, y la caída de tensión en este diodo es de casi un volt, 0,7, 0,8, depende del transistor, depende de un montón de cosas, pero alrededor de un volt, entonces si yo lo alimento con una fuente mayor que la tensión que soporta el diodo, lo quemo, entonces le pongo una resistencia en serie, por el mismo motivo que a un LED le ponía una resistencia en serie, para limitarle la corriente que circula por acá, ¿está bien? Sigo. Bueno, eh, acá he aplicado un circuito que es lo que se llama la polarización. Básicamente lo que estoy haciendo es, eh, hecho con el tinker, que ahora lo voy a traer, para, para mostrárselos, básicamente lo que les quiero mostrar, hay dos maneras de, o mejor dicho, dos maneras no, eh, bueno, más o menos. Hay dos formas de utilizar el transistor. Eso está escrito en la acá, lo que pasa es que yo me lo... Me lo salté todo esto, pero está escrito acá. Hay dos formas de utilizar los transistores. Uno en un funcionamiento que se llama en la zona activa. La zona activa es la zona lineal del transistor, donde la corriente que circula entre el colector y el emisor es algunas veces, no importa si muchas veces o pocas veces, algunas veces la corriente entre la base y el emisor. Lo que quiero decir que es proporcional. Esta corriente es la corriente que viene por acá es proporcional a la que viene por acá. Si esta aumenta, esta aumenta. Si esta disminuye, esta disminuye. Y tiene que ver con lo que yo les decía de amplificador y que se usa, por ejemplo, para amplificar audio. Porque yo con un micrófono, acá le puedo poner una corriente muy bajita y hacer que acá haya una corriente más alta, pero que sea proporcional a esta, es decir, que tenga la misma forma. Si tiene la misma forma y el micrófono está reproduciendo mi voz, yo acá puedo conectar un parlante, por ejemplo, que necesita más corriente que la que puede entregar el micrófono, con su fuente y demás, y tengo un amplificador lineal. Eso es la, la zona lineal, que no la vamos a usar. Nosotros no vamos a usar al, trans, al transistor en su zona lineal, jamás. Y el transistor en lo que se llama en el corte y la saturación. El corte y la saturación es, le meto fuertemente corriente por la base para que circule por el colector, y eso hace que circule corriente así. ¿Cuál es la idea? ¿La idea es que esta corriente sea proporcional a esta o que esta sea proporcional a esta? No, la idea es poder controlar dos, eh, poder controlar con una tensión conocida, por ejemplo la de Arduino de los 5 volts, una tensión diferente más alta, pero no, digamos, yo no quiero que esta corriente y esta tengan relación entre sí. Lo que yo busco es que cuando le pongo corriente por acá, el transistor permita el paso de la corriente por el otro, por la, por el otro circuito que tiene. Es decir, cuando yo le pongo corriente entre base y emisor, le permito que circula corriente entre el colector y el emisor. Pero no de manera proporcional. Eso es lo que busca mostrar esto. Y esto se los voy a mostrar en un proyecto de Tinkercad nuevamente. Que si me dan un segundo, se los voy a presentar por Aquí. Bueno, acá lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Esto es un este, generador de ondas, de, de, ondas de, de señales eléctricas. En este momento está generando una señal sinusoidal, tiene la forma de la función trigonométrica seno, ¿sí? de 1 kilohertz, es decir, 1000 Hz, esto pasa 1000 veces por segundo, ¿sí? y eso lo estoy inyectando en el transistor. Esto es como si fuese una fuente... Pero en lugar de entregar una, una tensión constante, entrego una tensión que tiene esa forma de 1 kHz con 2,24 volts de tensión pico a pico y con 2,6 volts de valor medio, bueno, eso no importa, a esto prácticamente lo le den de bolilla. Yo con esto puedo entregar triangulares, ven, ahí le cambié la forma, lo que pasa es que con esto es bastante complicado porque esto no me deja cambiar. Ven, que esto es triangular. Ahí es una triangular. Puedo entregar una tensión senoidal. Ahí tiene la forma de la, de la función trigonométrica seno. Y, por ejemplo, puedo hacer una cuadradita. Ahí está. ¿Ven? Una cuadrada. Pulsito. Una concatenación de pulsitos de unos y ceros. Pero volvamos a la ideal. Fíjense lo siguiente. Si yo muevo. Esto. Yo acá tengo. Esto quiere decir que tengo 1,9 volts entre el valor mínimo y el valor máximo de tensión entre estos dos puntos esto es acá, si yo pusiera otro osciloscopio midiendo estos dos valores tendría esos dos valores del 1.9 volt de hecho lo voy a hacer en este preciso momento ahí vamos a conectar esto acá y vamos a conectar esto acá esto lo va a hacer bastante más denso bastante más lento también eh, ahí. Vamos a poner 0.1 milisegundos para ver mejor. A ver si me deja. Hacer... Ah, lo tengo que detener. Perdón. A ver si no me deja. Es demasiado. Vamos a cambiarlo. Vamos a darle 0.5 por ejemplo milisegundos. Y a este vamos a ponerle lo mismo, 0.5 milisegundos. Bien, ahí estamos. Fíjense. La tensión entre estos dos puntos y la tensión entre estos dos. Si yo disminuyo esta, por supuesto disminuye esta también. Si yo aumento esta, por supuesto aumenta esa también. Por lo tanto, yo estoy amplificando la tensión entre estos dos puntos, digamos, la tensión que entrega este aparatejo que está acá, la estoy amplificando. Esto hace las veces de mi salida de, este, de, del transistor. Ahora bien, si yo me paso de rosca, es decir, le meto valores muy grandes de tensión, el transistor ya no puede hacer, no puede seguirlo. Es decir, cuando le empiezo a meter valores muy grandes de corriente, este, esto es lo que yo le quería mostrar a ustedes. Cuando le empiezo a, mover, a poner valores muy grandes de corriente, esto no se lo mostré todavía, pero esta es la base, este es el emisor y este es el colector, ¿cómo está conectado este circuito? Sale del positivo del generador, se mete por la base, sale por el emisor, bueno, están unidas las dos masas, así que por ahí vuelve, y del otro lado tengo el circuito entre colector y emisor, o sea, sale la energía por, el cole, por la fuente esta que está acá, se mete por la resistencia, entra por el colector, vuelve por el emisor. Lo que quiero decir es que cuando yo le empiezo a aumentar los niveles de tensión a la entrada, la salida se empieza a deformar porque el transistor se queda sin la capacidad de seguir aumentando ¿sí? la corriente a la salida. Es decir, esto no es eternamente entrego cada vez más cantidad de corriente. Por lo tanto, este funcionamiento, el funcionamiento lineal, que es el que yo les decía, no es el, el más común, o el que vamos, mejor dicho, no es el más común, no, no es el que vamos a usar nosotros en este mundo en el que estamos. Estoy preguntando si usar un dimmer se podría hacer proporcional. En realidad, no, porque el dimmer eh, hace otra cosa. El dimmer lo que hace es para que aumente o disminuya la iluminación de un dispositivo, en realidad lo que hace es, eh, no, no, no atenúa, sino que le corta el tiempo, es decir, como que la prende durante un rato y la apaga durante un rato, a la, a la carga, es decir, para hacerlo proporcional tenés que, o bien aumentar la fuente de alimentación, es decir, el transistor durante un tiempo, es, durante un tiempo no, para determinados valores de corriente de entrada, el transistor entrega una corriente proporcional a la salida. Ahora llega un momento que el transistor se satura. Después lo voy a hacer con ejemplos en la próxima clase, no en la que viene, prácticamente porque la que viene es parte del segundo parcial. En la otra, que es la última clase físicamente, digamos la última clase. A nosotros nos quedan dos clases. Nos queda la clase que viene, que es la del, perdón, la clase que viene, que es la del parcial y la clase del 5 de julio. Eh, perdón, del 6 de julio. En la clase del 6 de julio es donde voy a terminar con este tema, ¿sí? por supuesto, luego de la clase del parcial. Eh, lo que quiero que quede claro ahora nada más, o por lo menos que dejar presentado para poder seguirlo la próxima, y con eso terminar, es que eh, la cantidad de corriente que entra por acá, multiplicada por un determinado una determinada cantidad de veces, es la corriente que sale por el colector. Voy a volver al dibujito anterior un segundo, fui a cualquier lado, esto no es lo que quería mostrar, la cantidad de corriente, a ver, acá, acá, la cantidad de corriente que entra por acá, multiplicada una determinada cantidad de veces, es la corriente que viene por acá. Siempre, no, hasta que el transistor se satura y ya no puede entregar mayor cantidad de corriente por el colector. Pero, todavía puedo hacer que con corriente por la base, puedo meter corriente por el colector y que de esa forma puedo controlar un circuito cualquiera que yo tenga acá a la salida, sí, a través de una corriente más bajita, que es la que tengo entre la base y el este, emisor. Para cerrar con esto entonces ahora, les muestro cómo en Tinkercad podría... Es verdad, eso es lo que. En realidad lo iba a dibujar de nuevo, pero es cierto. Ya teníamos uno que tenía el transistor. Este creo que era. En lugar de. Lo que pasa es que no me acuerdo ni qué tenía. ¿Qué hacía este? Este era el que tenía un que habíamos hecho como un dimmer. Bueno, ¿por qué usaba el transistor? Porque la lamparita yo necesitaba. No sé ni si va a correr esto si me va a decir. Ah, está corriendo. La lamparita necesitaba mayor cantidad de energía que los 5 volts de tensión que podía entregar el, este, el Arduino. ¿Y por qué razón yo en este circuito usé un transistor y no usé un relé? Básicamente, porque este circuito era un dimmer. Recuerdan, yo con esto lo que hacía era controlar el nivel de brillo de la lámpara. Entonces, si, eh, si, no, si recuerdan, acá lo que hacíamos era tener un PWM a la salida. El transistor es una cosa que funciona... Obviamente, por ser un componente electrónico, muchísimo más rápido que un relé. Si yo quisiera a un relé ponerle un PWM que prenda y apague mil veces en un segundo, como hace el PWM para mostrarme esto, de que tengo mayor o menor brillo, no podría hacerlo de manera mecánica. ¿Se entiende la idea? Es decir que el transistor, por eso uso un transistor acá. Primero porque no hay desgaste mecánico. Si yo tengo que prender y apagar muy seguido... Siempre es mejor usar un componente electrónico en lugar de un componente mecánico. Segundo, por una cuestión de velocidad. Y tercero, algunas cuestiones más que iremos viendo en esta última clase que les digo, la que viene luego del este, examen parcial. ¿Está bien?